Hola, soy Gise Peralta de Aurora Lab e Imperfectas Zine y en el taller que hicimos de crear tu primer fanzine vimos qué son los fanzines y eh, hicimos una primera tapa, entonces para eso tuvimos que ver cuál era el tema de nuestro fanzine y cómo se iba a llamar. Entonces pasamos también de lo físico a lo digital porque hicimos todas las tapas las hicimos físicamente, así tipo con collage, con revistas, con eh, tijera y plasticola y entonces eh, es una metáfora de cómo no hace falta que todo lo que creamos en internet sea exclusivamente digital, sino que podemos hacer algo físico y podemos pasarlo al mundo digital. Estos espacios son súper necesarios, explicábamos qué es lo que es hacker, qué es lo que viene la palabra hacker y poder un poco eh, darle la vuelta ¿verdad? a este tema de, de la tecnología a nuestro favor. De poder eh, hacer eso y que se abran estos espacios para todo el país para que eh, Podríamos encontrarnos en estos espacios y poder conectar un poquito más con estos temas Creo que es más que necesario en, en, en el día de hoy Y más todavía para el tema de las mujeres eh, y de las diversidades Para que podamos tener estos espacios seguros y en donde nos sintamos libres Para poder compartir, preguntar y seguir aprendiendo sobre esto